La gente de YouTube está soleado y está ahí todo normal y así un poco nublado por ahí. Pero el miércoles va a estar va a estar devastador. A lo que me refiero es que va a llover. Sí. Esto será más difícil de lo que pensé. En realidad... En realidad no creo que... En, en realidad no creo que me vaya a cachar el agua cuando esté en la prepa. O sea, cuando yo esté allá en la prepa. Si me cacha, ya, ya valdré empapado. O sea, que ya me moje por completo, obviamente. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, Compartan con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta aquí se despide Luigi por aquí mi YouTube y nos vemos hasta la próxima amigos.